Bueno, apreciados colegas, en este video quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre las posibilidades didácticas de implementar las cuestiones sociocientíficas o las cuestiones ambientales en el aula de clase. Para comenzar, retomaré algunos elementos que tienen que ver ya con el diseño de esas actividades en el aula, eh, correspondiente con los propósitos que se propongan los profesores en el aula ya sean de enseñanza-aprendizaje de las ciencias o de, en general para la formación de ciudadanos. Entonces, en ese sentido, quiero proponer un ejercicio muy práctico en este video, que es pues, consultar el periódico de hoy y eh, promover desde las noticias allí publicadas algunos análisis sobre el contenido científico de algunas de esas noticias, sobre los contenidos ambientales presentes en algunas de esas noticias o también sobre los contenidos políticos allí presentes. Esto con la intención de que ustedes puedan retomar un ejercicio práctico cotidiano que le pueda llamar la atención a los estudiantes y que desde allí puedan eh, vivenciar, experienciar lo que significa diseñar didácticamente una actividad de clase. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el periódico de hoy, estamos viendo elespectador.com y hay una noticia de actualidad publicada hace una hora que... Se llama transformar estiércol de vacas en electricidad. Negocio en granja de Estados Unidos. Entonces vemos que inicialmente la imagen nos lleva a una connotación hacia el uso de un producto, proceso o procedimiento de origen animal para el beneficio humano. Ahí dice, por ejemplo, se generará suficiente electricidad para dar luz a mil hogares. Este es un ejemplo de noticia que aparece en la cotidianidad de los medios de comunicación y que el maestro el profesor en formación inicial o avanzada o en ejercicio en el aula de clase, ya sea de secundaria o de educación superior, puede retomar para desde allí empezar a caracterizar los aspectos de una cuestión sociocientífica. científica Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos preguntarnos colaborativamente en pequeños grupos o con los estudiantes, ¿cuáles son las bases científicas de esa noticia?, Cuáles son las intencionalidades políticas alrededor de esa noticia, qué aspectos morales o éticos tienen implicación y si el interés de divulgación obedece a una versión de ciencia en específico o hacia la comercialización de un producto en específico. Lo primero que yo les sugiero es pues, compartir la noticia con los estudiantes. Un ejercicio puede ser inicialmente pues, que ellos tengan que buscar esas mismas noticias en los medios de comunicación y que ellos sean los que seleccionen las que son de su interés. Sin embargo, pues el profesor también puede llevarlas al aula de clase. En este, en este caso, eh, la noticia es corta, tiene un contenido de medio de comunicación con palabras no muy conceptuales, pero que eso no es distinto o no se de distancia de que sean conceptos científicos que se puedan profundizar en el aula de clase. Entonces, esta noticia, por ejemplo, tiene tres características. Tiene una base científica, involucra una formación de opiniones en los estudiantes y es divulgada por los medios de comunicación, que son tres aspectos muy importantes que caracterizan una cuestión sociocientífica. También podríamos abordar y analizar si esa noticia tiene un impacto local, si tiene un impacto nacional, si tiene un impacto internacional, si involucra razonamientos o valores éticos o personales y si desde allí se puede generar una gran controversia en el aula que es lo más llamativo para los estudiantes. Eso sería un caso que podemos llevar al aula de clase, una noticia publicitada en un medio de comunicación masivo. Pero existen otras formas de de llevar al aula cuestiones sociocientíficas, como por ejemplo si nosotros organizáramos una actividad de clase en función de algún acontecimiento reciente que le sucedió a un estudiante, por ejemplo, al experimentar un medicamento o un nuevo, o una nueva, o un nuevo producto cosmético o un nuevo producto de aseo y llevar esa cotidianidad del estudiante al aula de clase va a ser muy provechoso para fomentar no solamente la actividad en pequeños grupos colaborativos y discusión, sino para fomentar el interés y la motivación intrínseca del estudiante en el abordaje de la cuestión sociocientífica. Es decir, la actividad de clase, si bien tiene una planeación y un diseño curricular, surge también con unos elementos muy cotidianos. Lo más importante es pensar cuáles son los propósitos de aprendizaje ...que se plantean en, en dicha actividad. Por ejemplo, retomando trabajos de profesores muy reconocidos en el país... ...de grupos de investigación que han abordado el campo de las relaciones CTSA... Eh, ...vemos también que las cuestiones ambientales generan cierta sensibilidad... ...en la población infantil y juvenil. Y eso puede ser también un gancho, una especie de, de conexión de los estudiantes con la clase... Si bien nosotros en la cotidianidad vivimos un desarrollo que tiene que abordar ciertas temáticas y conceptos propios de lo que está en los planes de estudio de las instituciones educativas, la importancia es que nosotros podamos, en el marco de esos conceptos y de esos diseños de planes de estudio que ya existen en los colegios, relacionar aspectos de la cotidianidad, ya que pues, gran parte de la enseñanza que se hace de las ciencias y del aprendizaje de las ciencias tiene que ver con cosas de la historia, cosas que ya sucedieron y no muchas veces cosas cotidianas y de la historia del tiempo presente que es tan importante para generar procesos, por ejemplo, el pensamiento crítico o de ejercicio de la ciudadanía crítica en nuestros estudiantes. También quiero aprovechar este video para traer a colación dos documentos que les sugiero tener en cuenta. Eh, no solamente en el diseño de sus actividades, sino en la profundización de lo que implica manejar los enfoques de TSA o las cuestiones sociocientíficas o las controversias científicas en el aula de clase. Uno de ellos es, el, es la Declaración de Venecia, publicada el 7 de marzo de 1986, de un famoso coloquio que se llamó La ciencia ante los confines del conocimiento. Un prólogo a nuestro pasado cultural, en donde una serie de científicos de todo el mundo, eh, físicos puros, químicos puros, eh, trabajando en universidades de prestigio en el mundo, se encuentran en un gran coloquio financiado por la UNESCO para discutir cuál es el lugar de las ciencias exactas, cuál es el lugar de las ciencias humanas, y cuáles son los diálogos posibles para lograr un mundo en donde la ciencia no sea solamente un mecanismo de generación de riqueza, sino también de preservación de la humanidad. Y quisiera aprovechar también ahí la oportunidad para leerles puntualmente uno de los apartados de la declaración final de ese coloquio. Dice, la enseñanza al uso de la ciencia mediante la presentación lineal de contenidos, oculta la ruptura entre la ciencia contemporánea y las visiones ya superadas del mundo. Una de esas visiones a las que se refieren ellos tiene que ver con el determinismo, en el, en el que con las condiciones iniciales uno puede predecir qué le va a pasar a un sistema. Hoy vemos que los aspectos ambientales, los aspectos que tienen que ver también con las ciencias de la complejidad, nos dejan mucho que desear frente a la postura determinista. También ellos hacen un llamado por reconocer la urgencia de buscar nuevos métodos de educación que tomen en cuenta los avances de la ciencia, lo que Kuhn llamaría ciencia de frontera, Tomás Kuhn, y que se armonicen con grandes tradiciones culturales en donde también se legitimen saberes y conocimientos. Y algo muy importante que ellos llaman a, a, y traen a colación en esa declaración de Venecia tiene que ver con los desafíos de nuestra época en una época en la que se profundiza el hecho de una autodestrucción de nuestra propia especie, de grandes avances en la genética, en la informática, que pueden dar luces sobre esa responsabilidad social que tenemos nosotros los profesores y también los científicos de traer al aula asuntos que sean objeto de descubrimiento para los estudiantes pero que generen una opinión pública en ellos y una opinión crítica y social en ellos, sobre todo desde un punto de vista transdisciplinar. Es importante manifestar acá que, por ejemplo, Nicolescu participa de la declaración final, Basarab Nicolescu, que es el padre de la transdisciplinariedad, participa en la pronunciamiento final de este coloquio. Y diez años, casi una década después, se vuelven a reunir para redactar y apoyar la que se denomina Carta de la Transdisciplinariedad, en donde vuelven a hacer un llamado a a decir que la vida en este momento está amenazada en el planeta por una tecnociencia que es triunfante y que no considera eh, la vida como primer aspecto para su desarrollo. En esa carta a la transdisciplinariedad, que también les sugiero leer, que es como una bitácora para pensar la educación, hoy en particular la educación en ciencias, hay un artículo que puede llamar mucho la atención de los colegas que están eh, ...en contacto con nuestros jóvenes hoy en día. Y es el artículo 11 de esa carta a la transdisciplinariedad... ...donde se habla de un saber a enseñar que sea contextual... ...que concrete, pero que a la vez globalice. Una educación transdisciplinaria que reevalúe el rol de las instituciones... ...pero también de los sujetos. De ese imaginario de que las cosas están por fuera del cuerpo... ...y entonces hay que volver a la sensibilidad del cuerpo para que en esa transmisión de conocimientos, si se quiere llamar así, eh, sea considerado como primer territorio nuestro propio cuerpo en relación con el ambiente y nosotros como parte de ese ambiente. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos abordado en el video? Lo que hemos hecho es ver un ejercicio práctico de dónde buscar fuentes en la dirección profesor-estudiantes, pero también puede ser en la dirección estudiantes-profesor. Y lo otro es ver cómo nuestras prácticas pedagógicas están en un marco de cosas, de una historia de las ideas y de una historia de los acontecimientos, que ya no se puede abordar desde la separación de las disciplinas, que ya no, que ya no se puede pensar desde un lugar como la física únicamente, como la química únicamente o como la biología, a pesar de que cada una de ellas siguen teniendo avances todos los días y que podríamos llamar otra vez en términos de Kuhn como ciencia de frontera. Y para volver pues entonces a esas características de las cuestiones sociocientíficas, entonces podríamos nombrar varias. Una es que involucran eh, un juicio de valor sobre las cosas, exigen un juicio de valor sobre las cosas, sobre las ideas, sobre los sucesos al estudiante, es decir, hay que llevarlo desde una reflexión individual sobre lo que sucede cotidianamente a un diálogo de saber y es una negociación cultural en lo colectivo, en lo grupal, para que él sea capaz de desarrollar unas posturas argumentadas desde elementos de las ciencias, pero también desde desarrollos comunicativos que les permita entenderse en un grupo y comunicar, expresar esas defensas a sus ideas, desde los argumentos. Y pues eso tiene que ver mucho con las capacidades y habilidades que se requieren en este siglo para nuestros jóvenes. No solamente es qué, qué saben nuestros jóvenes, qué saben nuestros maestros, sino qué tan capaces son de construir y elaborar lazos con esas cosas en comunidad con lo que saben y también cuál es la capacidad de que a partir de lo que saben puedan crear cosas, generar innovación. En ese sentido, esas, esas actividades que muy posiblemente ustedes van a empezar a, a complementar, a complejizar, porque ya las vendrán haciendo muchas ocasiones en el aula, tendrán que ver básicamente con la formación de unos ciudadanos que sean capaces de ser críticos, que puedan ser sensibles frente a los fenómenos sociales, como por ejemplo la pobreza o la miseria o los impactos ambientales de sus contextos, la contaminación de los ríos, etc., y que además de eso puedan ser capaces de tener posturas políticas argumentadas frente a ese transcurrir y devenir de los sucesos. Entonces, esas guías, esos pequeños diseños curriculares, esas organizaciones de actividades, es donde cobran sentido las cuestiones sociocientíficas como estrategia didáctica, como si las cuestiones sociocientíficas fueran una excusa para desarrollar didácticamente un proceso de formación de ciudadanos en nuestros estudiantes y también esos planes de enseñanza como si fueran una bitácora, una ruta, una búsqueda constante de lo que sería partir desde una inquietud, un interés de investigación de nuestros estudiantes o propio para involucrar temas o aspectos de la vida científica y de la cotidianidad eh, social.